Encontramos acá en el polo judicial, hace, acaban en este momento de terminar esta segunda jornada de debate donde se juzga justamente, hay dos personas imputadas por la desaparición de Gisela, que justamente esto ocurrió un día 19 de julio del año 2015, tenía tan solo 24 años, mamá de tres hijos, embarazada, y a partir de eso, con Terminó, ayer empezó todo este debate con los abogados, hoy continuó con testigos de identidad reservada y familiares también. Todos se lo vamos a preguntar a Fernando Peñalosa, que es creyente. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué Buen día. tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué ocurrió hoy en el juicio? Hoy, esta mañana, declaró la familia, empezamos los testigos, declaró bueno, la mamá que está acá presente, el papá de Gisela, la hermana... Y bueno, después declararon personas que habían estado con ella esa, esa noche del 19 de julio del 2015, es decir, tratamos de esa manera de acreditar la circunstancia de tiempo y de lugar, es decir, que estuvo esa noche 19 eh, llegando a su casa que fue la última vez que fue vista, ¿bien? Porque la defensa plantea esta duda con el día 20, creo que ese aspecto ha quedado despejado. Y después, en la segunda jornada de la mañana, declararon los testigos que han aportado el elemento de situar al señor Díaz Tejera en el lugar del hecho y ser el autor material de la, de la muerte de Gisela. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué pudieron ver? Los testigos refieren los dichos de uno de los imputados. Acá el imputado principal es Díaz Tejera y hay coimputados por incurrimiento que eran los hermanos Quiroga. Uno de sus hermanos Quiroga, Daniel Quiroga, le cuenta a uno de los testigos, lo que había sucedido. Todo el, con, con detalles, como había sido la, la, la, la, el encuentro de Gisela con Díaz Tejera, a dónde, a dónde habían estado. ¿Qué dice él? Él dice que Gisela llega, es decir, la, la secuencia que hemos podido reconstruir es que no llega a su casa, que es donde su mamá la ve, se vuelve, a 500 metros aproximadamente está la casa de Díaz Tejera, ella ingresa a la casa de Díaz Tejera, sigue, estaban ya de, venían de una asada, habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, Siguen en esa tónica y es ahí donde el señor Díaz Tejera le, le, le dice a Gisela de tener relaciones sexuales con ella, ella lo niega y en ese marco el señor Díaz Tejera le da un disparo y la mata. Esto se lo cuenta entonces, hasta este el testigo y el testigo lo cuenta acá. Es una declaración directa del imputado. Directa de uno de los imputados, exactamente. Y después, por otra vía de información, declara otro testigo de identidad reservada aportando exactamente la misma versión que había dado el otro de los testigos. es decir Estuvo en el lugar. Exactamente, entonces dos testigos distintos dan la misma versión. Y después viene de aclarar otra persona que había sido pareja del señor Díaz Tejera para la fecha de los hechos y bueno, y nos aporta las características de cómo había estado, qué había dicho el señor Díaz Tejera para ese julio y finales de julio del 2015, que coinciden todo lo que decía, hacía y cómo estaba con una conducta posterior a un hecho como el que eh, hizo. Doctor, bueno, hay, son tres testimonios entonces que lo involucran directamente, ¿son tres o hay más? Hasta ahora, eh, hoy fueron tres directamente y bueno, queda ahora otro resto de prueba que es, es indirecta. A ver, testigo presencial no hay, Estamos, tenemos los dichos de uno de los imputados que estuvo en el lugar, ¿bien? Esos dichos han sido eh, reproducidos por testigos. Y ahora queda, creo que el trabajo de mañana va a ser avalar con otro tipo de prueba, como son los antropólogos, los canes, personal policial, que fue el que da con esta primera línea de investigación, van a ir avalando estas hipótesis. Ahora, ¿En qué lugar queda, digamos, frente a esto que cuentan estos testigos de identidades reservadas, el segundo testigo que sería la persona que ayudó a llevar supuestamente el cuerpo a un determinado lugar para enterrar? Perfecto, es que ellos no son testigos, ellos están hoy como coimputados por encubrimiento. Uno de ellos falleció, que es el señor Marcos Quiroga, y el señor Daniel Quiroga... Es está... decir uno del otro está... del imputado? Ellos están imputados, eh, no están en este juicio hoy, seguramente van a tener otro juicio en su momento, pero ellos siguen con la calidad de imputados, eh, por, por haber encubierto, es decir, ayudado a Díaz Tejera a ocultar el cuerpo. Pero testigos sabían de esto también? A ver, repito, no son testigos, son imputados. Ellos le cuentan a los testigos que han declarado hoy. Entonces, esa es la versión que hoy hemos recibido. La versión de testigos que escucharon de días de Quiroga la versión de los hechos. Bueno, ¿y qué significa esto para la familia que ustedes declararon? Eh, perdón, que me poco... puedas contar, no sé si tu mamá quiere, Ramona, no sé si usted quiere decir algo de lo que puedo declarar. Mira, eh, yo creo que eh, con lo que se refiere a la causa penal, eh, eh, claramente el doctor Peñalosa lo, lo, lo, lo acaba de expresar. Eh, para nosotros un momento es volver a revivir todo, es eh, algo muy triste, es una etapa muy triste de nuestra vida. No la podemos cerrar. No, no jamás encontró el cuerpo de, de Gisela. Este, Hoy hay una persona que claramente fue el que, el que perpetuó el femicidio de Gisela y eh, sería muy injusto eh, que un jurado popular o, o un juez determine que, que este hombre quede en libertad porque ya no hay seguridad entonces para las mujeres. ¿sí? Eh, hoy, a, ayer fue Gisela eh, y mañana puede ser cualquier mujer en la calle de manos de este femicida. O sea, por lo menos esta segunda jornada la, las deja más tranquilas. Tranquilas no vamos a estar hasta el día de que, que, que realmente se determine eh, que este hombre Díaz Tejera fue el culpable, fue el femicida de Gisela. Porque así fue. Él fue quien mató a mi hermana. Doctor, eh, lo molestamos un minutito más sí. para preguntarle, bueno, la calificación está como homicidio agravado, eh, ¿qué puede pasar de aquí en más? Porque ustedes también hablaban de la posibilidad del femicidio. Sí, nosotros ya lo dejamos, lo hemos planteado desde, el, desde que estuvo la imputación con Díaz Tejera de la querella y hicimos saber a la fiscalía, después le hicimos saber al juez que levó la causa a juicio y lo hicimos saber en el agrato de apertura que nuestra postura es la de femicidio. Ha sido siempre y la dejamos planteada y de hecho las testimoniales que hemos escuchado hoy Nosotros vamos por eso y bueno y el, el señor fiscal eh, entiende que es un homicidio simple agravado por el uso de mal fuego. Es una discusión, te diría, eh, más bien jurídica. En lo que es la plataforma fáctica coincidimos con el señor fiscal que ocurrió ocurrieron los hechos tal cual lo han dicho hoy los testigos. ¿Concluiría el día viernes? El el, en principio el jueves. El, bueno. La agenda del tribunal está eh, armada, a no ser algún imprevisto, para que termine el jueves a esta hora aproximadamente o en hora de la siesta. Y mañana eh, a qué corresponde? Mañana bien. siguen los testigos, desde las ocho y media en adelante y quedan como seis y siete testigos más. Muchas gracias. Gracias a usted.